Bien, señores, señores, hay un maco ahora con el caso de la Lotería Nacional. Señores, el administrador general de la Lotería Nacional, Luis Michel Denit, informó que al menos siete empleados fueron suspendidos en medio de una investigación por denuncias de sorteos amañados o irregulares. La voz de alerta surgió a través de las redes sociales en un video donde se observa a un no vidente pasar un bolo a una señora que aparenta tener en sus manos previamente el número ganador. En declaraciones al show del mediodía, el funcionario dijo que todo el personal vinculado a dicha actividad estará inactivo en lo que se desarrolla la investigación en la que se integrará el ministerio público. La institución indicó que las direcciones de seguridad y jurídica realizan desde hace siete meses... Una investigación y seguimiento a bandas criminales que se dedican a fraudes y estafas, usurpando la entidad de la institución y del administrador general. Señores, proponga el video de nuevo. Ya tiene el bolo en la mano hace rato, papi Juan. Se está presa esa. Propón. Pongan... ay Dios mío, mira, mira. No le pasó nada no, es pasó y no vidente. Señores, Atención, mamá. <risa> que bueno, no, mamá. La están engañando. <risa> la están engañando. <risa> tarde o temprano las cosas la cosa se, se van saliendo la luz. Eso sí es verdad porque sale. Tarde o temprano Todo lo que usted haga en esta tierra, tarde o temprano. Como decían eso detrás de cámara. Si son ciegos, ¿para qué dicha banda tienen los ojos? Para que sí. Pero nunca eh, tuvo sentido. Yes, sí, pero eso, eso tiene razón. ¿para qué? Tú sabes, mira, que el, el que es ciego de nacimiento o, o, o de cualquier accidente la, los, se le pierde. No te sí. puede mirar nunca fijamente. Mira para ah, arriba sí, mira o para, para los lados porque no ve nada. Por eso le ponen el paño. Pero esta joven es eh, eh, obligada a darle Señores. un palo tan grande a la banca. Señores. República Dominicana. despierten. Mira, pero mira, mira bien, mira, mira. Despierten. <risa> mira Mira, mira, mira, mira, ya, ¿no? El país tiene que despertar. Dice el de el jefe de eso, de la Lotería Nacional, que esa es de la pasada gestión que todavía están ahí. Y el PRM no quiere estar no quiere cancelar esa gente, que le van a hacer su tollo. Bueno, hay que cancelar esos PLDistas que le van a hacer su tollo ahí. Hay que cancelarlo, los PLDistas cancelados. O sea, que hay PLDistas trabajando en el Todavía. todavía sí, así mismo con su carrera, mandarlo a su casa, construir la carrera. Sí, sí, sí. <risa> claro, construir la carrera. Así, Ellos no, hicieron esto, esa tú, ley. Es una el, falta de respeto. No, ¿Cómo el, tú vas mandando a no, gente para PLD su casa. Y porque no cumplió ya. No. no cumplió. El PLD hizo su ley a su manera porque sabía que se iban. Sí. Le hago otra ley. <risa> <risa> esa, esa, esa, esa tiene la mano que ¿Eh? tiene... Y entonces, la tenemos una entrevista con. Yo, Heidi Brown, que está por ahí con ánimo. Yo heidi brown. Tu amiga yo heidi, yo, heidi. Con amor. Con amor. Con amor. claro, claro. nada más. señores. Ya estamos listos con la entrevista. No estamos listos todavía, ya no. Señores, como le iba diciendo. Tienen que sacar esos peledeístas dañinos que hay ahí. Como ellos hicieron su trabucada, usted oriente su personal también. Claro. ¿Eh? Porque cómo es eso que dije, fulano... Ah, mira cómo esa mujer subió dije, eh, eh, el bolo para arriba. <risa> Ni eso que? le salió. <risa> Estoy diciendo... Ya, de Ni eso que, le salió tiene, bien a esa mujer. Entonces está presa ya porque... ¿Qué investigación? Si, si, si usted sí, está ya, viendo el Maco ahí. Claro. Sí, porque ¿Eh? se atreven ellos a investigar eso. que investigar. De investigación, ¿Qué? diga a fondo.